estoy grabando ya, eh vale es no estás en listo es sí, que ya le he dado listo ¿sí? pero lo que pasa es que tú no has puesto arena sabes eh, eh, que no has puesto a ver, Bueno, hey, no, da igual Digo, no, pues, mío, me y bueno pues... No tengo a traje A ver, esto es lo que de voy a decir ahora Voy a ver el video, por lo voy a dejar grabando Pues... pues, vale, sí. sí. pues Esperamos Vale, chicos pues no sé qué decir ahora vamos a literalmente parte de batalla y vamos a jugar al videojuego de Deadpool, Vamos a jugar al videojuego este de Deadpool. Los no desafíos no es que nos importen no. otra. El rito caliente, sí. sí. Llago, es de comérselo, no sé ya tío! Bueno, a ver, lo que la verdad, esta vez ya casi no, sí. casi. Vale, chicos, ahí como podéis ver mi mayor puntuación es 472. ¡Dios, Dios Dios, tampoco. Perrito, perrito, perrito caliente, me los como bien Perrito, perrito, perrito caliente, me los como bien Perrito, perrito, perrito caliente, me los como bien Soy un parkourista que no sabe nada Perrito, perrito, perrito caliente, los planos no no, no, no, no, Mamá, Dios Ah, es corregir, solo no, no pasa nada. Vale, a ver. Esperad un momento, chicos. Esperad. Un estúpido momento. Bueno, ah, estoy muy lado. Vamos a un parque. Se acabas de unir con el tío, es que siempre te acabas no. viendo, es una mierda. Bueno, pues. Bueno, a ver. Vamos a jugar. ¿Qué hacemos? Tío. Vamos a jugar dúo. ¿Qué te bien? Dúo, bueno, vale. Antes. Tío, ¿tú no te. a no, ti no te quieres comprar la skin de ninja. Pues no, al lo cual solo tengo 300 pavos Y en la skin de ninja vale 1500, pues entonces no me lo puedo comprar ¿Sabes, Ya yeah. Pues a mí me encantaría tener la skin de ninja, ojalá Pero es que vale demasiado yeah. Bueno, es que a ver, lo podría conseguir porque tengo 1050 Pero es que... ¿Para qué? Me ha invitado a David pero para qué? Para qué sirve? No sirve para nada, ¿no? Quizá para parecer más guay, pero es que yo no quiero parecer más guay. Yo quiero ser como siempre. Un niño normal no, que juega. A posicuar. mí no, a mí es que me. A mí es que me gusta, pero es que no. No sé, bueno, dará listo. Jope. Bueno, chico, eh, me tengo que ir a comer. Eh, vale. Vamos. Te esperas un momento. No te vale. vayas, porfa. Bueno, mi, espera, espera. Eh, para que no te aburras, eh, métete en.. No, espera. Para que no. Bueno, después métete en modo creativo y jugamos, ¿vale? Me ponlo en modo creativo que le da listo. Vale. Creativo. Perfecto. Vale. Crea. Estoy en listo. Eh, métete en cualquier isla. Yo voy a estar con. Yo voy a estar ahí para. Bueno, me meto contigo en la isla. Tío, qué pesado es David, es que no para de, de mandarme solicitud, métete conmigo, métete conmigo, métete conmigo, métete conmigo. Es como decir, métete conmigo y te meto, métete conmigo y te meto, métete conmigo y te meto. Tío, es que es como eso, eh. Vale, espera, voy a poner esto, un momento, ahí... Vale. Oye, Bien. Kiko, a ver... ¿qué? ¿Qué? Vale, ¿nos metemos en mi isla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos metemos en mi isla? Kiko ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, estás hablando muy bajo ¿Te subo el volumen? No, ¿esto ¿por qué hablas tan bajo? A ver, espera, espera Vale, ahora voy, mamá Ya voy, ¿por qué hablas tan bajo? Así mejor ¿Así mejor, Eli? ¿Así? Elico, no, un poco, pero no. Vale, pues... Métete en mi isla y ya está. Bueno, vale. voy solucionándole. Me tengo que ir a comer. Ven conmigo a la isla y métete. Vale. Ven aquí. A ver. Pico. Porque hay es gente que en tu isla no se puede... No aquí no jugar con... aquí por lo menos juega con monstruos Vale A ver si esto para la... bugearse... A ver Eric, si sí, ¿eh? me metería Si esto parase de buguearse. A ver Vale, pero métete En la en mi isla Vale ¿Qué no, si esto para de buguearse, Macho? Ahora voy mamá, espérate un momento. Vale. Chico, tío, me tengo que abandonar un sí. Vale. A ver, eh, voy a abandonar un momento, a ver si para a rodearse. Solo tú puedes evitar las estafas de pavo no compartas tú con un tercero ¿dónde estás? Ver, bueno, que me voy a comer yo estoy en mi isla, espérame, ¿vale? vale pam, pam, pam, pam pico, uh, mira, me estoy trabajando en Madrid, en mi isla por eso ni hay que... bueno me da igual lo que sea pero estoy en la central vale. me voy a ir, no voy a hablar, pero como yo te espero, ¿me puedes esperar tú, porfa? sí, sí Puedo esperar vale ahora vengo vale pero mmm, vale pero no no te desconectes es decir que no te voy a ir del grupo bueno chicos hemos escuchado la primera parte del vídeo y bueno como pues, siempre digo adiós